About the experience? In yeah. or, or what o you with your hiciste con tu proyecto en inglés o en español ah, okay. bueno mi experiencia fue muy emocionante porque eh, fue interesante ver a los alumnos trabajar con estas tecnologías que yo nunca había implementado en la, el aula de clases vi este, en ellos la emoción, aunque no lo sabían este, hacer ellos buscaban la forma de cómo crear las cosas y enseñarme y decirme, maestra, sí lo hice, vas bien. Y ellos querían motivación y también les implementé los memes. También fue una de las cosas que a ella les agradó mucho. Este, ¿Qué más puedo decir? Pues fue una experiencia inolvidable y que espero que todos seguimos, sigamos aprendiendo de estas diplomadas que implementan. Gracias. Gracias. Y gracias al maestro Alan, un gran apoyo.